Y ahora, ¿cómo me puedes decir cómo voy a pasar este nivel? Ya lo hice como 50.000 veces y no lo puedo pasar. Solo para un simple logro. Está justamente aquí. Para, solo para un simple logro en el puzzle que necesito llegar a 10. Solo he llegado a 8. Vamos a ver, ¿no? A ver cómo se le hará. Para poder, pues no sé, pasar el nivel. A ver, ¿cómo pasar el nivel? No manches. No tiene nada que hacer hijos de puta madre, ¿verdad? Pues sí, güey, no mames Oye, eso es un insulto para mí Sorry, Hola, bienvenidos a un nuevo video. No mames que asco Espérate tantito, ¿no? <risa> <risa> el día de hoy vamos a ver. Bueno, ahora me debes una nada más. El día de Cuéntame. hoy vamos a hacer escondidas con el buchito, el buchito este men. Y el día de hoy vamos a empezar así con un video así todo chido, así hermoso y mejor me da de bien. Me da de bien. Pues, dale, esconde, vale. me cuento, cuento, cuento. Dale, Entonces, dale. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 14, 20, ya. Joder. <risa> Don't Ya se me acabó el primero, me queda el otro. no, no. Oye. Ah. ¿Dónde estás? ¿Dónde estás? En tu corazón. Ah, ni me he <risa> <fue>? encontrado. <risa> <risa> ah, no, no, no, no. Te encontré. <risa> Una, dos, tres, tres cuatro. Cinco seis okay. Siete ocho ya Diez, ella qué ahí quédese <risa> <risa> Ay, soy el que Aquí, en el juego Ok, uno Uno Dos Tres 4, 5, 6, 7, 8 Pero qué imbécil 9, <ríe> 10 10 1, 2, 3, 4, 5, 6, 8, 9, 10, Jajajaja no, no, no. <risa> <¿Dónde está? risa> Ok, ya se ah, estás retando a alguien está estás Open. retando a alguien? ¿Qué? ¿Estás retándome? ¿Me estás retando acaso? <risa> sí. <risa> ¿Quieres que me ponga rudo, eh? Qué bueno soy, <risa> Ahora sí, empezamos estas, estos tiroteos. Déjame que me falles. Déjame que me falles. Cuanto que fallas. <risa> bueno, al menos sí. te di, ¿no? Toma. Ay, era... <risa>